Rafael Correa fue en el 2018, previo a la campaña por el no, en los días de la consulta irregular indebida del 2018. Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un placer a los tiempos, siempre es bueno. Creo que tenemos bastante que charlar. Siempre es un gusto, Francisco, pero no estoy seguro si han pasado tanto tiempo. En todo caso, jamás Qué olvidar va. que esta consulta como se dijo en su momento nos quedamos cortos, ¿no? Ha sido el origen del descalabro de la patria por hundir sí. una era, no les importa hundir al país, hoy lloramos más de sangre. Pero hay que ver hacia adelante, en todo caso. Claro. Muchas gracias por esta oportunidad, siempre es un gusto verte, un gusto conversar contigo. Apenas me dijeron de la entrevista que quería, yo la acepté, no estaba dando entrevista hasta hace unos días. Y bueno, un abrazo a Quito, Pichincha y a la patria entera, ¿no? Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse queridos amigos, vamos a tener una sintonía muy alta. Yo quiero agradecer a la presencia de nuestros miembros de Ecuador Inmediato Premium, nuestro programa de comentarios y entrevistas que tenemos a lo largo de la cual los comentarios en esta ocasión hemos habilitado exclusivamente para nuestros miembros de Ecuador Inmediato Premium, por lo que le agradecemos a nuestro público el que participe y comparta con nosotros. Si usted quiere puede afiliarse a este momento a Ecuador Inmediato Premium, Estamos con nuestra plataforma habilitada para ello. Lo otro, eh, gracias por la transmisión en nuestros diferentes espacios y creo que una buena oportunidad para empezar es preguntándole a Rafael Correa Delgado ¿Cuál es su condición en este momento? ¿Desde hace cuánto tiempo pediste el asilo político? Eso tiene ¿Es que es, condición fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate. Con algunas libras de más. Bueno, eso se nota, no se discute eso. Eh, sí. Pero eso se pierde. Hay otro, otro problema que no se pierde. Lo que pasa es que recién estamos saliendo del invierno. Y en el invierno es complicadísimo hacer ejercicio y comes mucho carbohidrato. Pero bueno, en todo en caso, caso, mira, nosotros pedimos el asilo de que empezó la persecución con Valdas en el 2018. Lo que me parece que es un proceso largo, engorroso, muy difícil y además hubo casi dos años de para por la pandemia y porque tampoco podía ya pagarle a los abogados, se necesita abogados para esto. Uh -huh. Pero aquí el asilo lo da un ente independiente, que es el comisari comisariado de refugio y algo más. Eh, independiente, por eso nosotros nos comunicaron del asilo a mediados de marzo, pero había un mes para apelar donde podía, cuando podía apelar el gobierno belga, entonces eh, no había todavía la decisión en firme, y esa decisión fue, recién se emitió el 15 de abril, y a mí me llegó la carta por correo el 20 de abril. Ya. ¿Qué pasó entre el 2018 al 2022 con los gobiernos de Ecuador y tu petición de asilo formal? ¿Hubo alguna reacción? ¿Existió algún comentario? ¿Tuvo alguna intervención el embajador Pablo Ortiz García frente a la petición de asilo de Rafael Correa? No, porque eso es confidencial, eso no se conoce, pero permanente persecución de parte del embajador, eh, haciendo el ridículo, yendo a hablar mal, tratando de que me extraditen en los diferentes ministerios, y ya le tenían hasta piadosa solidaridad, le brindaban un cafecito y después se le reían, ¿no? porque nadie le ha hecho caso. Por si acaso, para el público, ¿no? La persecución ha sido tan brutal y tanto han destrozado y repartido la patria que el embajador que nombraron acá en Bruselas para que me persiga es el hermano de Jorge Ortiz, abogado de Fidel Egas, ¿no? Es Pablo Ortiz y vino acá solo para fastidiar. En todo caso, en estos, del 2018, ¿qué ha pasado? Pidieron tres veces la alerta roja a Interpol y a Interpol es policía, no son jueces. Informa, digamos, inaudita si cabe el término Interpol les ha contestado de la forma más grosera, eh, frontal diciéndole esto atento a los derechos humanos esta es percepción política, porque ¿quién va a creer en el mundo una sentencia por influjo psíquico? ¿no? o un secuestro de un delincuente que está huido en Colombia porque al principio fue por el caso Valdas, tres veces le ha negado la alerta roja a Interpol y no solo en mi caso, a todos los involucrados en el caso soborno les ha negado la alerta roja como te, te digo, de forma hasta sorprendente, porque muy muy frontal, se les ha dicho esto atenta contra las garantías, esto es persecución política, de todo le han dicho. ¿no? Eh, esa quisela el juez de, del tribunal, salió a dar declaraciones antes de que estén firmes la, la sentencia, todo esto es inaceptable, de Interpol Y por lo menos tres veces, o cuatro, no recuerdo, han pedido la extradición a Bélgica, por eso ahora tratan de hacer escándalo, ¿no? y tratan de, de, como siempre, manipular, sobre todo el los presos, esa gente. Que yo, sacamos la extradición, para evitar, pero sacamos la, el asilo para evitar mi extradición por corrupto del Ecuador. Primero, eso está tramitándose en el 2018. Segunda, es tercera o cuarta vez que piden extradición. Todas las veces le la ha negado Bélgica la extradición. No es bueno. por eso que hemos pedido el asilo. Yo estaba perfectamente seguro aquí en Bélgica. Mi esposo es belga, mis hijos son belgas. En julio la puedo pedir la ciudadanía. Para eso no necesitaba el asilo. ¿Sabes por qué buscamos el asilo? Porque en el marco de la Convención de Ginebra, el asilo es a los perseguidos políticos. Le Correcto. están diciendo al Ecuador, los corruptos son ustedes, Correa es perseguido político. Están diciendo a Ecuador y al mundo eso. ¿Okay? Según la Convención de Ginebra, el derecho de asilo se otorga en realidad a los perseguidos políticos. Y en diplomacia, el silencio es la forma más dura de contestar. Un Estado no tiene por qué explicar a otro por las actuaciones que tienen que ver con estos temas. Inclusive, si no recibe un embajador, no tiene por qué explicar. Menos aún si concede asilo. De manera que Bélgica no va a explicar por qué te dio el asilo. Pero en pero cuanto sí, a ti... Eh, eh, no entienden nada. Están diciendo ya, pero que no Bélgica. Que sigan esperando. Eso, eso no se comunica. Bélgica no va a comunicar. Pero en cuanto a eso ti... no se comunica. Pero en cuanto a ti, ¿cuál fue la razón o el gran motivo por el que te dieron el asilo político? Y pregunto, ¿si fue el influjo psíquico el que te dio el asilo político? Mira, la costumbre es que cuando te niegan el asilo, ¿cómo se si dice? Te motivan la decisión. Cuando te lo otorgan son cuatro líneas. Usted se le ha otorgado el asilo de acuerdo a la Convención de Género de 1951, el Protocolo Ampliatorio de 1967 y nada más. Ese es el estilo. No se motiva la decisión. Pero nosotros presentamos 289 documentos. Entonces, con, con un solo documento, los 289 era suficiente para el asilo. Por ejemplo, eh, cuando me sacaron la primera orden de prisión el caso Valda, que sabiendo que vivía en Bruselas, la jueza Camacho, esa sinvergüenza que ha quedado inocente, lo dice a ella, y a la cual le caían todos nuestros casos, me puso presentarme cada 15 días en, en Quito, cuando sabía que vivía en, en Bruselas. Apelamos, muy sinvergüenza, si tenía que presentarme el 2 de julio me puso la audiencia el 3 de julio para que, para ya actuar frente a hecho consumado, decir, Correa no cumplió la medida cautelar, prisión preventiva, a impedirme regresar a mi padre. Solo con eso ya era suficiente. Pero si eso fuera poco, está, por ejemplo, en lo, la sentencia misma, ¿no? una sentencia por influjo psíquico en tiempo récord, el 17 de septiembre a las 8 de la noche del 2020, cuando yo tenía que inscribirme como candidato el día siguiente. Si eso fuera poco, está el dictamen de hace unos meses de la Corte Constitucional diciendo que toda la evaluación y separación de jueces fue absolutamente ilegal y que nos pusieron tribunales ad hoc, jueces temporales, totalmente contrario al debido proceso. Entonces, por nombrarte tres, tres documentos, pero con cualquiera de esos ya era suficiente para otorgar el asilo. ¿Cuál es tu situación legal a partir de ahora? ¿Puedes movilizarte? ¿Puedes Siempre hablar y Ya. Puedes hablar y expresarte. Puedes asumir obligaciones y proceder de manera libre y voluntaria en contratación, actuación legal y demás. No estás limitado. ¿Qué límites tiene el asilo político otorgado a Rafael Correa Delgado? El único límite es que no puedo regresar a mi país, no puedo ir a la embajada de mi país, no puedo usar el pasaporte de mi país. En el resto no hay ningún límite y eso es otra de las cosas que están terriblemente equivocados los supuestos analistas en Ecuador. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? Si bueno, si, si su condición prácticamente sigue igual que antes, ¿por qué haber pedido el asilo? No, ¿No es que nos aumentó mucho seguridad, algo, algo. Por ejemplo, Europa es imposible que tenga un problema con un asilo otorgado por, por Bélgica, porque es un asilo europeo. Muy pocos países se van a atrever a desafiar un asilo de Bélgica, pero por ahí algún envenenado. Un gobierno colombiano, algo así lo podrá hacer, podrá atreverse. Entonces sí me da algo más de seguridad, pero ese no fue el motivo, te insisto. Yo iba a tener seguridad, hemos tenido, yo me muevo por todas partes del mundo, doy conferencias, asesoría económica, eso no ha habido problema. Trabajo, gracias a Dios, no ha faltado. Puedo expresarme cuantas veces me dé la gana, antes del asilo, después del asilo. Con asilo, sin asilo, le han rechazado todas las extradiciones, todas las pedidas de alerta roja, ¿por qué el asilo? Lo repito porque de acuerdo a la Comisión de Ginebra están reconociendo que no soy ningún delincuente, como estos miserables cinco años han tratado de decir para tratar de dañarme la honra, que los corruptos siempre han sido ellos, y que nosotros somos perseguidos políticos. ¿Sientes que el asilo político te reivindica, Rafael Correa Delgado? Pero es obvio, pues. y más allá de reivindicar, aclaro, porque creo que reivindicado estamos hace tiempo, no mira el apoyo popular que tenemos, a nivel internacional nadie le hace caso, yo quería a la prensa, en Bélgica, es muy favorable, un poco más equilibrado está en España, porque lamentablemente la corresponsal del país en España, que es el periódico más vendido en España, es la jefa editora de Diario Expreso, el peor diario, el de Martínez, cuyo hijo fue el ministro de Interior y de Obras Públicas de Moreno, esa, esa jefa de edición de, de Expreso es la que manda las noticias al país sobre nosotros y sobre Ecuador. Entonces, pues, ¿qué objetividad podemos esperar? Pero diría que en, en Europa... A nivel general, pues la prensa no es muy favorable, la opinión pública. Entonces, más que reivindicación es ratificar una verdad. Lo que hemos dicho cinco años. Los corruptos siempre han sido ellos y ya basta. No solo nos tratan de robar la reputación, la libertad, como el caso de Gómez Glass, la paz, la tranquilidad. Nos roban la democracia. Cuando metieron preso a Lula da Silva, no solo le robaron la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil porque si Lula era candidato le ganaba a Bolsonaro. Cuando a mí me sacan una sentencia por telepatía, porque uh -huh. eso es influjo psíquico, sí. a las 8 de la noche del día anterior, de, de, del cual tenía que inscribirme como candidato y podía regresar, porque con, como candidato tienes inmunidad, no es válida la prisión preventiva de Valde, etc. ¿no? Podía regresar a mi país, y me quitan los derechos políticos, no me permiten ni regresar ni inscribirme como candidato. No me están solo robando mis derechos, mi reputación. Le robaron la democracia... Al país, por favor, Francisco, entendamos eso, que teña, que teña. porque no es arrogancia, pero todo el mundo sabe que si yo era candidato a vicepresidente, asambleísta, que si podía estar en el país en la última elección, Guillermo Lazo no sería presidente de la república. Y mira lo que nos, las consecuencias de ese lofer, de esa persecución, de esa medida antidemocrática, no solo nos roban los derechos, la paz, la tranquilidad, la reputación a los perseguidos, sino que a todas y todos les roban la democracia. Gracias, Omar Novoa, por su contribución con nosotros. Puede usted hacer chat en vivo. Nos permite a nosotros seguir avanzando en este espacio. Estoy conversando con el economista Rafael Correa Delgado, es presidente de la República. Voy al campo en el que tú te mueves, yo no. ¿Cuál es tu análisis en lo económico de lo que está pasando este momento en el Ecuador? ¿Por qué se considera que es un fracaso pese a las condiciones favorables que pueda tener en términos económicos del presidente. Un precio del petróleo alto, un eh, nivel de entrega del petróleo en términos favorables en este último tiempo, se le han otorgado préstamos internacionales, y sin embargo, la sensación de fracaso en lo económico existe. ¿Por qué, Rafael Correa Delgado? Es un fracaso, pero yo le voy a candidatizar a la Lazo y a su equipo económico al Premio Nobel de Economía. Están haciendo lo imposible. Tener la economía liquidada en las condiciones actuales. Tienen precios del petróleo récord. Acuérdate que dijeron que era suertudo, ¿no? que yo había hecho tanta hora por el alto precio del petróleo. Bueno, entonces tienen mucho más alto precio del petróleo, no pasa nada. Tienen remesas récord, remesas, recuerda. ¿ya? Tienen un país con infraestructura. Yo hasta el 2010 tuve apagones de 10 horas, 12 horas, la memoria es frágil. El servicio público es ingrato. Pero recuerden que teníamos hasta el 2010. A nosotros nos condenan por hacer decretos de emergencia para eh, beneficiar empresas. Se les olvida que el país estaba oscuro hasta el 2010. Que teníamos que declarar en emergencia el sector eléctrico para construir hidroeléctrica. ¿no? Estos recibieron hidroeléctrica que nos ahorran más de mil millones de dólares anuales y que permite exportar energía. Nosotros importábamos energía y comprábamos energía carísima en las barcasas. ¿Se acuerdan de las barcasas? La memoria es muy frágil. ¿no? Estos tienen el ITT. Que nosotros lo empezamos a desarrollar, le están los miles de millones de dólares. Tienen los proyectos mineros que vinieron en mi gobierno. Yo tenía 400, 500 millones de exportaciones mineras. Estos tienen 2.500, cinco veces más. Y que pese a todo eso, la economía está en soletas, es absoluta y total ineptitud, pero también intereses creados. ¿Por qué? Porque con la prensa que tienen, engaña y dicen: Miren, 10.000 millones de dólares en reserva. Y. Con eso, ¿en qué come mejor la, la familia ecuatoriana? Ah, Correa no sabe lo que habla. Las reservas son importantes. Sí, la liquidez es importante. Esto es, las reservas internacionales es la liquidez de un país. Y es como cualquier persona. Ustedes necesitan tener liquidez. Porque así sean multimillonarios, yates, aviones, mansiones. Si no tienen cinco dólares en el bolsillo porque, para pagar el taxi de emergencia, porque su hijo se cayó y tienen que llevarlo a la clínica, puede ser que le suceda una desgracia, que su hijo se le muera o algo. Siempre sí. se necesita liquidez. Pero así como la falta de liquidez y responsabilidad, el exceso de liquidez y ineficiencia. Por otro lado, no van a tener bajo el colchón, no cinco, sino cinco mil dólares, cuando su, su hijo no tiene ni qué comer. Pues. ¿Me explico? Eso es lo que están haciendo. Ahora, no es solo ineptitud. Con esas reservas se garantiza pago de deuda externa. Con la garantía de pago de deuda externa se revalorizan los bonos. ¿Y quiénes son los tenores del bono? El propio Banco Guayaquil, los propios banqueros. Entonces, están utilizando el poder político para su propio beneficio y están quebrando al país. Ahora, la pregunta sería si esto es parte de un proceso. Santiago Tapia, muchas gracias. Saludos, economista Correa. Santiago Tapia te saluda. Igual Omar, eh, Omar Novoa te saluda también igual. A ver, eh, si con esto lo que se está buscando es la privatización, que requiere una destrucción previa, una desinversión y una anulación del Estado. ¿Está pasando esto? Sí. Por supuesto, pero mira, hay que ser eh, legales, ¿no? Dicenlo, no por eso votó el pueblo ecuatoriano. O sea, eso, si, hay, okay. si hay, okay. hay algo que no le podemos reprochar a lazo, es que intentes privatizar hasta la camisa. Porque eso es neoliberalismo. Él lo dijo en campaña, por eso votó el pueblo ecuatoriano. Otra cosa son las mentiras, ¿no? Que todos los jóvenes van a poder estudiar lo que les la gana, porque Correa era el bruto, que con Ceneci le decía que estudiaron, que no, que va a bajar los impuestos y lo subió, solo se redujo, eliminó los impuestos a su herencia, y mira cómo es la, la, eh, la doble moral, ¿no? Dona su sueldo, cuatro mil, cinco mil, una fundación cada mes, pero con la eliminación del impuesto a la herencia, ¿sabes cuántas decenas de millones de dólares? Se está ahorrando. Uf. Entonces, esa, es la mayor corrupción utilizar el poder político para beneficio propio. Entonces, eh, eh, bueno, tenemos todas, todas estas... Eh, me, medidas contradictorias, ¿no? Y no debería sorprendernos de la privatización. Eso era el neoliberalismo. La gente no, no, no relaciona causa y efecto. Eso es uno de los principales problemas de su desarrollo. Votamos por Lazo, pero qué, me, qué feo que privatice. Por eso votaron. ¿Ya? Si hay que revocarle el mandato a Lazo, no es por eso. Es por las mentiras, los engaños y por Pandora Piper, porque es un escándalo mundial. Pero lo ha cubierto totalmente la prensa, el contralor. Pero imagínate si a mí me descubrían empresas offshore no declaradas, de evasión de mm, Yo ya me imagino. Ahora, una cosa adicional, también el neoliberalismo es destruir los públicos. No creen en los públicos. Por eso le están haciendo tanto daño al Estado. Por eso, por ejemplo, empresas públicas muy exitosas como el Banco del Pacífico, que lo quebró el sector privado, ahora nuevamente lo están quebrando. Para que la gente diga, no, no, es mejor que lo privatice. Están cerrando agencias para hacer cola en las pocas agencias que quedan. y dicen, qué mal servicio, mejor es que lo privatice. Registro civil, qué mal servicio, mejor es que lo privatice. No creen en el Estado y destruyen al Estado. Nuevamente, había que esperar eso. Sin embargo, yo sí creo que, que ha roto todas nuestras expectativas y eso también puede ser un motivo revocatorio porque es absolutamente deshonesto destrozar al Estado. Eh, William López, Ecuador lo necesita para que venga a arreglar este desastre en el que se ha convertido el país. Luego hablo de eso contigo, Rafael. Francisco, pero... si me permito, que son cosas muy importantes, este no se dan cuenta. pero tú eso, tú o sea, esto destruye al Estado en todas las dimensiones, por ejemplo, la universidad pública, Yachay, Yachay era universidad con mayor cantidad de PhDs en el país. Antes, ¿sabes cuál era? La San Francisco. Para San Francisco te cuesta 15 mil dólares anuales. Yacha, Yacha no. era gratis, entonces no pueden permitir eso, porque se le acaban los negocios privados, a destruir Yacha, a destruir la, educación, la universidad pública, a destruir la educación pública, a destruir la salud pública, porque eso beneficia a sus universidades privadas, sus colegios privados, sus hospitales privados. Entendamos qué está pasando y lamentablemente entendamos por qué votamos, porque en su momento se denunció lo que iba a pasar. Dame chance de expresar una coincidencia en eso, lo he dicho en uno de mis editoriales, el Ecuador va viviendo de daño en daño, es decir, es una escalada de daños continua hasta la destrucción del Estado, es lo lamentable, pero eso está pasando. No creen en lo público, eh, sí, bueno, eso es si evidente. eso fuera la solución, fuera el primero en apoyarlo, pero es un absurdo, la acción colectiva es fundamental para el desarrollo y el Estado que nos lo ha puesto como enemigo, el neoliberalismo, el Estado somos nosotros. Es la representación institucionalizada de la sociedad, a través de la cual esa sociedad ¿no? realiza la acción colectiva tan importante para el desarrollo. Patricio Núñez Gómez, eh, estimado Rafael, un fuerte abrazo. Vamos a lo político. ¿Por qué? A ver, si en lo económico es un fracaso, en cambio en lo político hay una sensación de crisis y de conflicto tan alto tan fuerte que el Ecuador en ese momento da la impresión de que es una nación ingobernable Rafael Correa Delgado nosotros demostramos, demostramos que es muy gobernable cuando se es auténtico, cuando se cumple lo que se dice cuando se actúa honestamente no cuando se reparte el Estado por eso me decían autoritario a mí ¿tú qué crees que yo no podía callar ciertas voces regalándole el CERCOP, las aduanas como están haciendo ahora, registro civil se quejan de la destrucción de las cárceles, también repartieron en la Secretaría esta de, de Cárceles, después de eliminar el Ministerio de Justicia. Entonces, eh, han destrozado, como te decía, el Estado, y sí, ahí, y yo te diría, no es, eh, es tanto más importante que la parte económica. Lo más importante para el desarrollo son los valores, los principios. Se han destrozado esos valores y principios. Esas son las causas remotas para el desarrollo, las causas más próximas, lo que, lo que expresan esos valores y principios, que funcionan en institucionalidad. Entonces, como se han perdido valores principios, tampoco funciona la institucionalidad. Hay corrupción por todos lados, hay que importismo, ya de nuevo el ciudadano es maltratado por el servidor público, hay inseguridad. Entonces, son cosas muy graves, mucho más importantes, mucho más eh, necesarias para el desarrollo que la propia productividad, eficiencia, que las cuestiones económicas. ¿Por qué le falló al economista Correa el pacto con la izquierda democrática y Pachacuti. Nunca hemos intentado pactar con la izquierda democrática y Pachacuti. No, no, no, no, no. Al presidente Lazo me refiero. ¿Por qué le pasó ah, a él? ¿a qué, te, ¿A qué presidente te refieres? Ah. Mira, es que, es, que es, es, es, pero era, es evidente, era, estaba cantado eso. O sea, es torpe, Lazo, es torpe. Traiciona a su aliado, que nos traiciona a nosotros, bueno, somos rivales políticos. Traición hacia, la, hacia a, a, a su aliado. De repente, este señor va a decir en Uruguay, dijo que yo era prófugo y todas esas cosas. Bueno, llamó a un prófugo para hacer el acuerdo legislativo, ¿se acuerda? ¿No? Uh -huh. Y todo estaba ya sentado. Lo único que pedimos, como siempre, la comisión de la verdad. ¿Por qué tenerle miedo a la verdad? Solo los culpables tienen miedo a la verdad. Y, y él aceptó eso. Se hace esto, qué sé yo, no, el 6 de mayo... Eh, el 13 de mayo, el 12, se instalaba la asamblea. Estoy inventando, son cifras, día aproximado. ¿no? El día anterior teníamos que sacar un comunicado diciendo en el país en forma transparente: Hemos llegado a estos acuerdos para gobernabilidad, ¿no? con estos, estos y estos puntos. Y no aparece el lazo para firmarlo, no aparece, no contesta el teléfono. Y luego nos enteramos por redes sociales y por los periódicos que ha hecho el pacto con Izquierda Democrática y Pachacuti Yo no he hablado con Nevode. Pero las, te aseguro que Nehó pensó, pensó lo mismo que yo. Qué torpe No solo que falta de seriedad, qué torpe Porque tú crees que eso va a durar. Tú crees que con Pachacuti se puede hacer un acuerdo serio. Si se venden al mejor postor. Tú crees que cualquier democracia es son mercaderes de la política. Mira lo que... Herbas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo evidenció el propio Lazo cuando ya se peleó. Antes no. Que, no, que le, quería que le perdonen impuestos. Le repartieron el CERCO. ¿Tú crees que esa gente está por el servicio público? Está por el reparto está por quién le da más, y el primero que te compra además es el primero que te vende, ¿no? Entonces, eh, era, era, pero estaba escrito que eso se iba a derrumbar, porque no era sostenible. No era si no ingresible. era, si no es posible un acuerdo con Pachacuti, te preguntaría a estas alturas, ¿es posible un acuerdo de Pachacuti con ustedes? Me refiero a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué hablar con Rafael Lucero y las consecuencias que eso ha tenido ahora en Pachacuti? también la, la gran hipocresía, ¿no? ¿Cuál es el problema que Lucero hable conmigo? Pero en todo caso, mira, no me gusta generalizar, pero en principio Pachacuti es un partido muy poco serio, de gente muy elemental, muy violenta. Yori no es la excepción. Quispe es muy parecido a Yori. Santi es muy parecido. Es gente que no es seria, que miente, que se creen sabidos, que acuerdas algo y después te traicionan, que insultan. No quiero generalizar. En Pachacuti, en la Conaie hay gente que yo aprecio, y que gente buena, como Humberto Cholango, que creo que cometió un error histórico cuando se quedó hasta el último con Moreno como ministro de Senado. Está Jorge Guamán, eh, prefecto de Cotopaxi, yo lo creo, un, una persona sana, bueno. Pero en general, te diría, la dirección, no solo en Pachacuti, de presión política, sino la propia organización social, la Conaie es terrible, es muy difícil llegar a acuerdos serios con ellos, porque no son de palabra, no son sinceros, se venden al mejor postor. Se pueden llamar de izquierda, pero a mí esa izquierda no me atrae en absoluto, me atraen los principios, los valores, el amor de patria, y eso no se ve mucho en cierta dirigencia Pachacuti. Adriana Tapia, saludos presidente Correa, Alexander Surso, eh, muchos saludos desde Suiza, presidente Correa. Eh, qué buen horario para verlo en vivo, dice que bien, gracias. Sagrande y saludos desde Londres, Byron Andrade, eh, María José García también te manda saludos. Bueno, fíjate que ya la sintonía se ve extendiendo a nivel mundial, como digo, me alegra mucho por ello. ¿A qué nivel de gravedad estamos? Pasemos a lo social. ¿Que el índice de criminalidad se ha disparado tanto? ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el gran motivo para que en este momento soportemos un tan alto nivel de inseguridad y conflictividad social? Rafael Correa Delgado. Es obvio, yo te lo reduciría en tres. ¿no? Primero, la terrible condición económica. O sea, genera más empleo, genera menos desigualdad, y por eso te va a desmenar la inseguridad. ¿no? Eh, la seguridad no se logra con más pistolas a la policía solamente, se logra con desarrollo humano, y eso se ha perdido. ¿no? Hay retroceso. Segundo, la desinstitucionalización del Estado. Eliminar un el Ministerio coronel de Seguridad. Y, y, ah, bravo por estar contra Correa, la burocracia, el Estado eso a Correa. El Ministerio coronel de Seguridad no entiende que la seguridad es algo multidimensional, no es la policía. Es policía, fuerzas armadas, cancillería, ¿no? Para controlar quienes entran, deportar gente peligrosa, inteligencia, para tener inteligencia en las cárceles y saber lo que van a hacer los, los cabecillas, anticiparse. Rehabilitación social, para que la cárcel no sea una escuela del delito, sino que trate de, de recuperar a la gente. Nosotros teníamos hasta universidad eh, en las cárceles y destrozaron todo. Eh, coordinación con Colombia para controlar la, la, la frontera. Teníamos la Bifrón, las comisiones binacionales de frontera. El ECU 911 para coordinar todos los servicios. Bomberos, policía, comisión de tránsito, fuerzas armadas, tecnología, todo eso es seguridad. Para eso existía el Ministerio cordial de Seguridad. Pero por hundir a Correa, destrocemos eso, para hacerlo caer como idiota. Y hundieron al país, eliminaron el Ministerio de Justicia, encargó de rehabilitación social. ¿Tú crees que vamos a ser tan tontos en construir cárceles ultramodernas modernas sin un modelo de rehabilitación social? Mira, hay cosas anecdóticas, que hasta me puse enojado en su momento. El primer sí bebé, ¿te acuerdas de los sí bebés? Guardería sí, espectacular. El primer sí bebé espectacular del milenio estuvo en la cárcel de Guayaquil, Fue para esa cárcel, para que las madres pudieran dejar a sus hijos, porque estaban con sus hijos en las cárceles, ¿no? Entonces teníamos todo un modelo de rehabilitación social con educación, con eh, universidad, con talleres de educación técnica, todo fue desmantelado porque eliminaron Ministerio de Justicia. Ministerio del Interior, acuérdate que cuando yo llegué al gobierno, era el Ministerio de Gobierno, que se encargaba de seguridad, culto, gobiernos locales, gestión de la política, de todo, ¿no? era un absurdo, dejamos solo el Ministerio de Interior a cargo de la seguridad ciudadana, a cargo de la policía separamos justicia, separamos Secretaría de Gestión Política vino Moreno para estar contra Correa y también para darle poder a María Paula Romo, unieron nuevamente todo el Ministerio de Gobierno, destrozaron la seguridad ciudadana esa mujer Romo se preocupaba de cualquier cosa menos de la seguridad y hasta bien entró el gobierno de Lazo ahora ya recapacitó Lazo y ha vuelto a separar Ministro del Interior pero ha puesto un fascista, este carrillo y ministro de gobierno donde está Jiménez. Entonces, destrozaron la institucionalidad. Segundo factor. Tercer factor, el mal ejemplo, pues. El mal ejemplo de los dirigentes. ¿Tú crees que eso no cabe? Por supuesto que es muy importante. Cuando el mal uso, justicia, mien, ¿no? el incluso, mal uso de la justicia, ¿no? El mal uso de la justicia. Cuando es la payasada en la Asamblea Nacional, una yori Cuando es un saquicela, el presidente de la Corte chulquero. O chulquero. Sea, ¿Qué esperas del resto? Pues? Si el encargado, del presidente de la Corte Nacional es un chulquero. ¿Qué esperas del resto? Que respeten la ley. Y yo les quiero decir algo, para cerrar esto, hace un momento te decía, siendo economista, que lo más importante no es la parte económica, valores, principios, la parte política, y el bien más preciado, el que más contribuye al bienestar, no es pues la casa, el carro, los servicios, es la seguridad, la gran diferencia en el nivel de vida entre bélgica Europa, una región muy segura, la más segura del mundo, y América Latina, la seguridad, los mismos ricos, ¿De ¿Qué les sirve tener tanta plata? Van a tener que construir muros cada vez más altos en sus urbanizaciones cerradas. Si cada vez que sale una hija a una fiesta hay que rezarle a todos los santos para que si regresa viva. Para que todos vivamos mejor. Debemos recuperar la seguridad, el bien más preciado de una sociedad. Rafael, ¿cuál fue tu relación gobernante narcotráfico? ¿Por qué pregunto esto? Porque sí. la imagen insistente para atacar a cualquier persona en este momento en el mundo y destruir su imagen es vincularle con el narcotráfico. No estás exento de ello. Te tratan de vincular frecuentemente con el narcotráfico. Por eso esta pregunta, ¿cuál fue tu relación gobernante-narcotráfico? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo asumiste? ¿Cuáles fueron tus acciones frente al tema narcotráfico? Mal mundial. Rafael Correa del Primero te contesto con otra pregunta. ¿Qué pruebas han presentado? Ninguna. Pues ese es el modo de en esta gente, la ausencia de pruebas son las pruebas. Y que hayamos tenido éxito en la prueba de es que pactamos con la guerrilla porque teníamos segura la frontera norte. Si no hayamos tenido en la casa que pactamos con el narcotráfico, que pactamos con las bandas, entonces lo mejor es fracasar. Entonces ahí te libras de sospecha. Una medio creencia, mala feta. Entonces esta pregunta, sí, la respeto mucho y te la voy a contestar, pero creo que eh, ni siquiera se deberían repetir porque... Es hacerle caso a defecioso. En todo caso, nosotros rompimos récord en, en control de drogas. Acuérdate, cuando yo reformé el código, porque teníamos un problema. El microtráfico se sancionaba con menos de un año. Para delitos, hasta un año se sancionaba. Para delitos, hasta un año no hay prisión preventiva. Agarraba al microtraficante que le estaba vendiendo droga a nuestros chicos fuera del colegio. Y al día siguiente lo volvía a ver porque no lo podía meter preso. Reformé el Código Penal. Venís en las publicaciones, comparen los reportajes. Mira el linchamiento mediático que tuve: Correa, atentado a derechos humanos, Correa, represivo, Correa, que las cárceles, mayor cárcel, mayor pena, no, no disminuye el delito y todas esas teorías folclóricas que se le ocurren cada vez que quieren atacar a alguien. ¿no? Entonces, luchamos frontalmente contra el narcotráfico. Estamos entre los dos, de los dos mayores productores de drogas del mundo: Colombia y Perú. Ecuador controla todo su territorio, es un país libre de narcotráfico, lastimosamente en 2010, por problemas que hubo en el cartel de Sinaloa en México, mucho el cartel de Sinaloa empezó a ver hacia el sur, ¿no? y em, introdujo drogas nuevas como la H, y empezamos a combatir frontalmente, multidimensionalmente ese problema, por ejemplo también con rehabilitación, con casas de acogida para los drogadictos, y fuimos muy exitosos, convertimos al país en el segundo más seguro de la región, ahora somos el segundo más inseguro, pero ahora es que están haciendo bien las cosas y nosotros habíamos pactado con el narcotráfico. No son mal, y tú vuelvan a pactar, aunque ya teníamos pacto. ¿Tú quieres hacer creer que yo en el 2010 firmé un tratado que en el artículo 3, inciso 2, me puse de acuerdo con los narcotraficantes para que haya paz en el país hasta que dejar el gobierno y se empiecen a hacer relato? O sea, ¿quién puede creer eso? Porque ya que cree eso, ya cualquier explicación sobra, está de más. Leo varios de los comentarios de nuestros amigos. Eh... Carlos Efraín Goña dice, cada 100 años aparecen grandes hombres en Ecuador. Alfaro Correa llegó en el siglo XXI. Eh, vuelve Rafael. A ver, esa pregunta es importante. Rafael Correa Delgado, ¿tú quieres volver al poder en el Ecuador? ¿Al poder? No, a mi país sí, pero obviamente mi corazón está dividido, ¿no? Porque mi familia está acá y esas no, son las no, razones para que no me presenté en eh, el 2017, ¿no? Yo no, ¿no? te pregunto personalmente. Yo hablo al político, al expresidente, Yo estaré ¿quieres volver Marco? al poder mira, en el Ecuador? Mucho de, mucho de lo que nos ha pasado fue por ingenuidad y tal vez vanidad, decir, se ha hecho lo suficiente, ingenuidad. No, tenemos las manos limpias, hicimos un gran trabajo que tenemos que temer, y mira todo lo que hemos tenido que temer. Y ya entendí bastante bien que si queremos cambiar esa situación debemos recuperar el poder político, además para recuperar el país, que lo están destrozando y si mi presencia en Ecuador es necesaria para recuperar el país, obviamente ahí deberá estar. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Por qué no puedes volver por las sentencias en firme? Y ellos lo y saben. Que, claro, tú no puedes volver. Y van a sacar más sentencias para impedirme volver. Pues. Y entonces ¿cómo, cómo quieres volver? ¿Cómo puedes volver? ¿Cuál sería una alternativa? Porque mucha gente sí te espera. Y ahí le englazo a la siguiente pregunta: construir un partido político para que Correa vuelva o para integrarle al progresismo ya hablemos después de eso pero, ¿cuál sería la opción? políticamente hablando mira, hay, hay dos posibilidades eh, al interior del país, pero no judicial, política, en darle las elecciones, porque mientras no ganemos elecciones, esta gente controle todo, mira lo que acaba de pasar con el juez que le dio la veas corpus, corpus a a veas a corpus a Jorge Glass eh, lo suspendieron Oye, ya van dos o tres reclamos muy grandes, muy, muy fuertes, del relator de Naciones Unidas, independencia de jueces, diciendo no hay independencia judicial. Y otra nueva prueba, da la veas corpus y, a los, y lo suspenden 90 días y lo van a enjuiciar. Y los que lo suspenden es el tribunal que tiene que tratar la apelación de la veas corpus para Jorge Glass. ¿Qué esperanza de justicia tienes en un medio así? Entonces, a nivel judicial no vamos a lograr nada en Ecuador con las condiciones actuales. Hay que ganarle las elecciones. Porque lastimosamente hay jueces corruptos, oportunistas, cómodos, que están viendo eh, cómo se acomoda la ficha de poder. Hay jueces honestos, pero no heroicos, que quieren hacer lo correcto, pero se mueren de miedo. Lastimosamente, para ser juez hay que ser héroe, sobre todo en América Latina. Si no, no te metas a ser juez. ¿no? Tienes que estar dispuesto a asumir todos los costos. Y en muchas otras dimensiones también. A nivel político lo mismo. Como presidente. Tienes que estar dispuesto a asumir los costos. Entonces, la esperanza a nivel nacional es ganar la elección. A nivel internacional le vamos a ganar todos los casos, y probablemente un caso internacional se gane este año, pero hay que ver pues, si le hacen caso en Ecuador, porque son tan descarados, y con el apoyo de la prensa no pasa nada, mira la expulsión de Julián Sánchez, eso rompe directamente el artículo 41 de la Constitución. No Todas pasó las absolutamente convenciones de asilo. Rompe Todas el convenio las de Ginebra, rompe la convención de Caracas, que ríe el asilo para el sistema interamericano, y no pasó absolutamente nada, totalmente encubierto por la prensa. Entonces, le ganamos a nivel internacional, lo tapa la prensa y puede pasar 6 o 8 años. Te veremos, toda incertidumbre. Ahora, lo que sí les digo, compañeros, la situación es tan grave, tanta destrucción han hecho. Para mí, sí, o sea, yo trato de, de ser optimista siempre, he dejado en sus dificultades. Creo que la vida es muy corta para, para odiar, para entristecerse. Bueno, entristecerse es normal, pero para perder la esperanza, porque para mí la, la felicidad no, no es que todo sea alegría, todo sea positivo, sino estar en paz con uno mismo, ¿no? Pero en todo caso, eh, uno de mis proyectos vitales era ver mi país fuera de su desarrollo. E íbamos ese camino. 20 años más en esa senda. Eh, íbamos a ser el primer país de América Latina en salir de su desarrollo. Nos retrasaron 20 años. Ya no lo voy a volver en vida, ya no lo voy a poder ver en vida, ese sueño. Pero hay que volver ese camino. Y para eso la destrucción es tal. Lo que hizo el Trujillato, que se declaró emperador, lo que hizo Moreno, Romo, lo que está haciendo Lazo, no, todos sus presidentes de asamblea Elizabeth Cabeza, Litardo ¿cómo se llama esta? Yori es tan grave que se va a requerir una asamblea constituyente, no para cambiar la constitución, sino para lo más rápido posible recuperar la Estado. institucionalidad y la decencia en el Ecuador Rafael Correa Delgado ¿tú estabas dispuesto a darle gobernabilidad a lazo? porque si hay algo que decir y muy claro es que Guillermo Lazo le buscó a Rafael Correa. Él le buscó, él le llamó y él pactó. Yo le pregunto ahora a Rafael Correa, Delgado, ¿tú estabas dispuesto a darle gobernabilidad a Guillermo Lazo, a darle el pacto? Yo sé que eso le duele a Lampa Anticorreísta, le duele durísimo. El anticorreísmo no. en se retuerce cada que escucha que Guillermo Lazo buscó a Rafael Correa para pactar. No una sola vez, pero bueno. En todo caso... Oye, por favor, debemos ser responsables de los políticos, debemos ser democráticos. ¿Quién ganó las elecciones? Lazo, que es su problema de gobierno. Pero no solo eso. Acuérdate que veníamos del 2020, la pandemia, habíamos decrecido más del 8%. Pues. No puedes poner al pueblo ecuatoriano en ah, medio de tus disputas. Ah, Entonces, recuerda que en la pandemia yo estaba tan desesperado que dije, re renuncien, o sea, que no es inepto de, de morir y ponga aunque sea nebot, que yo estoy en, en, en, en, en, en, en, totalmente opuesto a la ideología de nebot. Pero nadie duda que es un buen gerente y nos puede ayudar en esta crisis. Hay que pensar primero en la gente. Nuestra razón de ser no es cumplir con nuestras fijaciones ideológicas, mentales, sino el servicio a la gente, el buen vivir de la gente. Y la gente estaba destrozada. Entonces, por supuesto que estábamos dispuestos, dentro de los límites, de lo aceptable, ¿no? dentro de lo que aprobó el pueblo ecuatoriano, por una pequeña mayoría, pero lo aprobó en las urnas, ¿no? darle gobernabilidad a las Rafael Correa Delgado hay un pacto con Guillermo Lazo para sacar a Jorge Glass de la cárcel hubo ese pacto existe ese pacto ¿cómo lo tomas al tema? ojalá no hubiera existido porque Jorge Glass debió salir hace 18 meses porque es claro que tienen injerencia en la justicia, te lo repito ¿tú crees que es casualidad? ¿que al juez que le dio la vea corpus no, lo no sorprende? ¿cuál es no el es. mensaje de los demás jueces? ¿se atreven a fallar? a favor de un corredito y miren lo que les pasa. Por el amor de Dios, es descarada la injerencia en la justicia. Tejón y la debió salir hace 18 meses. Cuando por fin está saliendo con causas más que justificadas, peligro a su vida. Son todas estas causas de la corpus. Eh, 70 veces recibió eh, amenaza de muerte en la cárcel. 25 veces tuvo que ser trasladado al lugar. En uno de los motines se dañó el hombro porque se revaló un charco de sangre problemas médicos muy graves, certificados por médicos nacionales y extranjeros. Es que salió como héroe. Entonces, querían que... O sea, tenía que salir en silla de ruedas, como Para demostrar. Pero tiene graves problemas de salud demostrables y demostrados, ¿no? Entonces, ¿se debió salir a cerrar, ¿Y qué pacto me hablo? Si ha habido algo, alguna acción del gobierno para impedir la salida de Joreglá. Mira la apelación que hicieron. Cuando la propia... Sena, ¿Cómo se llama la...? Se nice. le Cambiaron el nombre a todos, Secretaría Nacional de... Exacto, Esna y le han cambiado el nombre a todas las instituciones. Eh, mira cómo en audiencia estuvo de acuerdo, ellos mismos hicieron el informe de que estaban de acuerdo con VEA Corpo y luego ellos mismos apelan. Entonces tú ves que, que es ganas de obstruir la justicia. ¿Cómo entender la actitud de unidad por la esperanza al abstenerse y generar lo que ahora se les acusa? De haber provocado el incremento de impuestos en la clase media. ¿Cuál es la posición que tienes, Rafael? Primero, brillante, no somos nosotros los que hemos provocado el incremento de impuestos. No esa clase media que votó por Lazo. Esa clase media, de Quito, que votó a por Lazo. Ellos no son los que han causado el incremento de impuestos. Somos nosotros. Por favor, un poquito más de coherencia. Esa ley es la de Lazo. Y mis compañeros se pueden haber equivocado, pero recuerden el contexto. Esa ley estaba rechazada. Se rechazó en el informe mayoría. Se no recuerdo exactamente el procedimiento, pero fue rechazar la ley. Habíamos quedado en que apoyen a nuestro informe minoría que recaudaba más dinero todavía, pero cobrándole a las utilidades bancarias a las grandes fortunas. Nos traiciona empezando por Pachacuti, ya y votan en contra de nuestro informe minoría y luego presentan la moción de archivo inoficiosa porque revisa la ley, la ley se aprueba o se rechaza, no es que hay que declarar que debe ser archivada para que esté rechazada. Y la propone Pachacuti, quiere que nosotros, entonces, agenciosos, sí, sí, los apoyamos, nos atuvimos y forzando la ley, rompiendo la ley con la complicidad de Yori. Ahora que Yori sale, se puede revertir todo eso. Eh, pasaron a la, a la fuerza de esa ley, pero esa ley está rechazada. Esa ley fue negada. Economista Correa le saluda Juan Luis Álvarez. Juan Lun Álvarez, ¿qué opinión hay de las diferentes y dispersas iniciativas de revocatoria del mandato? de enfrentamiento con Guillermo Lazo ¿serán fructíferas esas acciones ante el CNITC actuales? ¿usted, Rafael Correa o la Revolución Ciudadana, abanderaría la iniciativa de la revocatoria? gracias eh, Juan Glum, por su gentileza Pero lo primero yo creo que no, no pasará será como lo de Moreno que lo sustituyeron a sangre y fuego y Moreno era un títere ¿no? Lazo si es parte de la argolla. ahora quiero decirle una cosa, una reflexión antes de continuar, esto es perfectamente democrático nosotros con la Constitución del 2008 instauramos lo que se llama un presidencialismo flexible. Yo creo en los sistemas presidencialistas para América Latina. Hay que tener poder, poder concentrado para poder cambiar las injustas estructuras, porque además ganar las elecciones no es ganar el poder. Tienes enfrente del poder mediático, el poder militar, el poder religioso, el poder social, el poder económico, los poderes fácticos. Se necesita poder, los poder democrático. Algunos creen que en democracia no tener poder es un absurdo. Poder democrático dentro de un Estado de Derecho con... con eh, con escrutinio público, etcétera, Pero necesita poder para gobernar. Pero a la vez, también es claro que se puede abusar de ese poder. Que hay fraudes democráticos. Fraude democrático es lo que hizo Moreno y lo que parcialmente ha hecho Lazo. Gana con el programa Revolución Ciudadana, lo bota la basura y aplica el, el programa Lazo. Ahora Lazo gana diciendo a los jóvenes que todos van a poder estudiar lo que les la gana cuando quieran, que va a rebajar impuestos, hace lo contrario y hay que aguantar los cuatro años. No. Para eso se integró esa figura que es anticipación de elecciones que se conoce como muerte cruzada, porque la puede pedir el presidente frente al bloqueo de la asamblea, o la asamblea frente a no cumplimiento del plan de gobierno, del, bueno, muchas, muchas causales, varias causales, en el caso del presidente, y ambos se van a, ponen a disposición los cargos, de una manera de flexibilizar. Y otra manera de flexibilizar el presidencialismo es con la revocatoria del mandato. En esta última figura es iniciativa ciudadana, y yo creo que sobran las razones. No es desestabilizar, no. Es defender la verdadera democracia. Nuevamente nos ha hecho fraude democrático, nos engañaron. Pero además, además del fraude democrático, para mí lo más grave es lo de Pandora Papers. Es que ya, ya hemos perdido capacidad de asombro. Si imaginan si a mí me hubieran descubierto todas las compañías, todos los capitales en paraísos fiscales que no han pagado impuestos, no han pagado eh, eh, de, eh, duties, impuestos a las transferencias a la herencia. Es claro que había habido evasión, ocultamiento, de eh, capitales que no podía ser candidato porque rompía la ley. La ley exige que no se tenga operaciones en paraíso fiscal. Correcto, Solo ah, pero por ah, esa ah, razón ah, ah, debería revocarse el mandato. Solo por eso. ¿Tú crees que el caso Pandora Pepe se está enterrado ya definitivamente? ¿Se salvó Guillermo Lazo de eso? Temporalmente. Que canten victoria, pero lo que es increíble es el nivel de nuestras autoridades. No mira un contralor que se presta a decir que de no, del Sur no es Paraíso fiscal, o sea, 600 periodistas del mundo están chiflados. Pero mira, el procurador, para permitir que Martínez sea vicepresidente del BID, porque nosotros establecimos en la ley para que no haya cruce de intereses, son acreedores del país. Si tú eres ministro de finanzas, ¿no? Bueno, te, tenía que, eh, que defender los intereses del país. No puedes poder ir a trabajar en esos lugares. Entonces hay conflicto de intereses. ¿eh? Para permitirle que vaya al BID, dijo que el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, no era banco con ese nivel de autoridades, con Salvador con Celi con Yori, ¿qué esperamos por Dios, realmente destrozaron al país Alfonso Francisco Carrión, gracias eh, muy gentil, Alfonso de Francisco Carrión saludos de Economista Correa eh, byron Andrade, la misma Leila Berresto no, eh, Irina García saludos cordiales, eh, presidente Correa a ver, y yo quiero plantear eh, una pregunta, eh, es coyuntural nuevamente coyuntural esta eh, ¿apoyarías, ¿apoyaría la revolución ciudadana la marcha del primero de mayo? ¿hasta dónde? ¿se puede provocar con no. ello la caída de la economía, del eh, señor Guillermo Lazo? el primero la apoyamos de todo corazón siempre, siempre hemos participado en la marcha del primero de mayo, de todos los trabajadores no es ese sindicalismo anacrónico funcional al status quo, cómplice moreno, cómplice de lazo, me refiero al fud y toda esa gente. Entonces, eh, no hemos querido protagonizar la marcha para no hacerle daño, lo que a decir es marcha correísta, ojalá vayan todos, y vayan los correístas también, pero con camiseta blanca, de cualquier color, sin identificarse, para que sea una marcha ciudadana. Que si eso puede provocar la caída, mira, si algo nos enseñó Moreno, es lo engañado que vivíamos. Claro, que no es 200.000 no, mil personas no en las está. calles lo que tuvo un presidente. Ese es el pretexto, es que baja el pulgar. Las Fuerzas Armadas, que siguen siendo los árbitros de la democracia, la Embajada, o los medios de comunicación, o los poderes económicos. Los cuatro se unieron para sostener a Moreno, y pese a la masacre de octubre de 2019, Moreno en un día votó más bombas que mi gobierno en 10 años. pero somos nosotros los autoritarios, los represores. ¿no? Eh, continuó Moreno, pese a su ineptitud, pese a su deshonestidad. Entonces, eh, esto nos enseñó ya Morel y aprendió la oligarquía, porque cuando se fue Lucio Gutiérrez, recuerda que llegó Alfredo Palacio, me nombró ministro de finanzas y el resto ya es historia. Entonces, eh, no, no es suficiente la movilización popular, se lo digo con, mucho, con mucha pena, pero es cierto, mientras los poderes fácticos no bajen el pulgar y no se lo van a bajar. Te enfrento a un tema que es delicado. Tú has visto el conflicto que estalló en las últimas horas entre el presidente Guillermo Lazo y Fidelegas. Y mucho se ha hablado que gran parte del proceso de persecución que tú soportas está por la enemistad que enfrentas con Fidelegas, también por la participación de los hermanos William y Roberto Isaías. Toda esa bronca es la que fue... La que motivó todo este conflicto? ¿Fidelegas? ¿Fidelegas? O sea, Fidelegas para que la ciudadanía isarías, sepa, se Los hermanos Isaías. Sí, pues lo Isaías, por supuesto, no la tienen jurada, ¿no? Y, mi son hasta el área de los Isaías. Pero toda esta isarías bronca, a, a ver, me aclaro mejor. Toda esta bronca que estamos viviendo como país, sí. que es tratar de destruir todo lo que dejó haciendo o hizo Rafael Correa. Y contra el correísmo. ¿Es por el conflicto con Fidelegas y el conflicto con los hermanos Isaías? Es parte, Cuerra. por parte del conflicto. Ellos son parte del poder económico que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana con este país. Pero no solo están ellos, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos. Entonces, ¿sabes lo que es para los gringos que le habíamos retirado la base de en mano? Entonces, ¿sabes lo que es que le habíamos dado el asilo a Yolanda Sanz? Pero la tenían jurada hasta que cooptaron a Moreno. Seguramente descubrieron que era corrupto y dijeron, si no persigues a Correa, te metemos preso a ti y a toda la familia. Y, de todo modo eso nos justifica el odio de Moreno. Fue patológico el odio de Moreno. Es que tiene pogría del alma el pobre hombre. Pero, en todo caso, es parte del problema, porque ellos son parte del poder económico que siempre enfrentamos. Pero, obviamente, los Isaías, todos sus tentáculos, vía a Vicencio, ¿tú lo has escuchado alguna vez criticar a los Isaías? ¿Por qué esa salaria los Isaías? Y de se fue a vivir a España para no pagarnos impuestos. Cambió su domicilio tributario a España, eso tiene razón. Lazo. Pero lo que, el conflicto que surge entre Lazo y Egas, nos dice muchas cosas, una enciclopedia de pecadillos, por ejemplo, si no se peleaba entonces eh, Lazo con Egas, no era basura, pues, ¿no? porque no, no dijo nada hasta que se peleó, ¿no? Eh, como se pelearon, ahora sí Teleamazonas empieza a publicar que el gobierno es un desastre, o sea, mientras eran amigos no publicaba nada, eso es deshonestidad, eso es corrupción. Y por último, algo que pasa desapercibido, el propio presidente está reconociendo que se es el dueño de Teleamazonas, y de acuerdo a la Constitución aprobada en las urnas por el pueblo ecuatoriano, los banqueros no pueden tener medios de comunicación. Pero todo el mundo hace lo que le da la gana en Ecuador. Imagina lo grave de todo lo que nos están demostrando estas broncas. En las últimas semanas cayó preso Carlos Polite. Se ha tratado de vincularle y relacionarle al gobierno de Correa con Carlos Polite. Y Carlos Poli ahora aparece enjuiciado y presumiblemente cooperando con la justicia norteamericana. Rafael Correa Delgado, ¿tienes algo que temer sobre Carlos Polito? Que no diga todo lo que sabe, ojalá sea, que diga todo lo que sabe. Cuando, cuando <ríe> a ver, a ver, uno se pone contento, no es que se pone preocupado, qué bueno. O sea, no me, no, no me voy a poner contento por la desgracia de nadie, pero qué que bueno que, que diga todo lo que sepa. ¿Cuántas veces van del que diga todo lo que sepa, te acuerdo? La lista de Odebrecht, ¿dónde está la lista de Odebrecht? Que Capaya ya regresaba, para, para, para decir todo lo que sabía. Que Alex ya ha sido, que ha sido capturado, va a decir todo lo que sabe, uno conoce a Alex Sab. Y por último, Carlos Poli, que la gente se olvida, que fue nombrado en 2007, cuando todavía había el sistema anterior, que el presidente recibió una terna enviada por el Congreso, como se llamaba en esa época. Yo no conocía a Carlos Poli, y elegí al el primero de la terna para no armar conflicto. Y de ahí es cierto que anotó los concursos, porque el tipo era auditor de la OEA, vicepresidente de la Organización Mundial de Contralores. Tenía un currículum impresionante. Entonces, que diga todo lo que sepa, eso nos alegra a nosotros. No es que no, no, no nos preocupa en lo más mínimo, nos alegra. K.L. Macarena, saludos. Ligia Coronel, viva Rafael Correa. José Figollo, saludos desde Nueva York. Edgar Pancho. Castillos, desde Brooklyn. Y le paso preguntas para si alguna vez yo lo visité en una oficina particular de él, si alguna vez conocí su casa, si alguna vez le acepté una invitación social, si alguna vez se le pidió que borre glosas para alguien, hágale toda esa pregunta, que diga todo lo que sabe. Tú le mandarías a esas ver, preguntas quiénes somos, quiénes a la somos justicia los norteamericana, ¿no? corrupto Puja, saludos desde Filadelfia, Bayron Andrade también. Eh, a ver, déjame que te consulte algo. ¿Cómo entiendes? Y de ahí nos vamos a América Latina. ¿Cómo entiendes lo que está pasando con el caso de Brecht? Que comienza a revertirse y comienzan a descubrirse los montajes de Odebrecht. ¿Puede incluir en ello Ecuador? Porque no te olvides que Ecuador pactó con lo de Odebrecht, Carlos Bacamancheno. Y entonces es probable que lo que acaba de pasar con Lula... ¿Pueda pasar con el caso ecuatoriano? De paso, tu abogado, el doctor eh, Marceanda, ha anunciado que Ecuador enjuiciaría ante la ONU por persecución política. Tras lo ocurrido con Lula. ¿Puede pasar lo mismo, Rafael Correa Delgado? Va a pasar lo mismo. Todo es cuestión de tiempo. Lula gana la presidencia, tendremos acceso a toda la información que se le ha ocultado al pueblo ecuatoriano. Tú lo has dicho, lo han dicho otros. Rodrigo Tacla, abogado de Odebrecht. Que está en España, mitad español, mitad brasileño, está viviendo en España, lo dijo. Se ha usado el, el caso de Brecht para persecución política, perseguir a Lula, perseguir a Correa, perseguir a Glad. Lo ha dicho, pero no lo publican los medios de comunicación. ¿no? Es evidente. Ecuador fue el único país de los dos donde actuó de Brecht que no acusó a de Brecht, no le pusimos una multa a De Brecht. Es demasiado evidente que pactaron con De Brecht corruptos confesos, que le dijeron, no le hacemos nada a ustedes, pero impliquen, involucren a Jorge Glass para robarle a la vicepresidencia y meterlo preso y dañarle la vida a una persona, pero robarle a la vicepresidencia. Es demasiado evidente y se le está derrumbando ya todo en Brasil. ¿Y por qué? Porque en Brasil no hubo, pues, Trujillo. No hubo eh, transitorio y no pudieron cambiar todas las instituciones del Estado. Y quedaron jueces honestos que están haciendo justicia. Lamentablemente en Ecuador destrozaron todo y por eso en Ecuador... Cuando recuperemos la patria, vamos a requerir una asamblea constituyente. ¿Tú crees que el progresismo puede o está volviendo en América Latina? Sí, pero en otras condiciones. Primero, no es el mismo progresismo, no quiero ser ofensivo, pero es un progresismo un poco más light. Y no es para llenarnos de variedades. ¿eh? Decir, no, es que nosotros somos radicales, es Che Guevara. No, es que si esto hubiera funcionado ya seríamos desarrollados. 200 años de su desarrollo, quiere decir que hacer lo mismo, lo mismo lo peor no nos va a llevar ningún lado. Y reformistas tampoco. Se necesitan cambios radicales, que podemos equivocarnos, pero aunque ya tenemos la posibilidad, la esperanza de salir de su desarrollo. Pero hacer lo mismo, 200 años, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, creo que es un, un progresismo más light y creo que enfrentan más grandes obstáculos. porque Cuando empezó esta ola progresista, la primera con Hugo Chávez cuando ganó el 98 en Venezuela, pero desde el principio del siglo, con Lula da Silva, eh, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, de, eh, Evo Morales, la revolución ciudadana de Ecuador, como si se, agarramos aturdida a la derecha y al propio Estados Unidos, no sabían reaccionar. Del 2014 eso cambió, se lo dijimos. Hay una restauración conservadora, hay coordinación, hay discurso nacional y internacional, hay recursos limitados, hay falta de escrúpulos, falta de límites a la brava democráticamente con golpe de Estado, van a tratar de recuperar el poder. Creo que nos quedamos cortos en lo que anunciamos. Entonces, ya está más preparada la derecha, ya tiene experiencia, lofer o sea, no nos pueden derrotar en las urnas, destrozale la reputación, ahógalo con juicios, que no tenga tiempo de pensar en la política, en hacer proselitismo, que solo esté preocupado cómo pagar abogados, que tenga que estar trabajando, ni siquiera puede escribir para pagar sus abogados, su defensa, etcétera. Entonces ya tienen esas mañoserías aprendidas, entonces, yo creo que el nuevo progresismo está dispuesto a cambiar menos y ese menos va a ser más difícil de cambiar, porque enfrenta un adversario, por no decir enemigo, mucho más fortalecido, mucho más preparado en cuanto a experiencia y dispuesto a ponerse a cualquier cambio. Rafael Correa, te ves de vuelta con ese progresismo, Byron Radio te pregunta si volvieras a ser presidente, ¿qué medidas tendrías que adoptar? Para enfrentar fenómenos como la traición, por ejemplo, en realidad, ¿no? O sea, uno se ponen bueno, en ese plano. ¿Tú te ves de vuelta con ese progresismo, Rafael Correa? Por supuesto, o sea, es... yo no voy a cambiar mi ideología, a no ser de que los hechos me demuestren que estoy equivocado. No, ¿tú plan, te ves hecho... de vuelta al poder como la ah, tendencia que ahora vuelve en el progresismo de América Latina? Más importante que las personas, el movimiento que la revolución ciudadana vuelva a poder, o no vivían mejor en el 2007 al 2017. Ahora que estos sinvergüenza hablan de corrupción, ¿cuándo sienten más corrupción? Anda al registro civil, trate de buscar un cupo en una universidad pública, en un colegio. ¿Cuándo es que sienten más corrupción? Trate de encontrar un cargo público, te lo venden. Y los corruptos éramos nosotros, esto es sinvergüenza. ¿no? Los corruptos siempre fueron ellos, entonces lo que tiene que volver es un movimiento político que transformó al país, solo un necio, un ciego del alma, lo puede negar. Ahí están los indicadores, hablemos con datos, no con relatos. Y por si acaso, indicadores de corrupción, de lucha contra la corrupción, en los 10 años de mi gobierno, Mira el ranking, por favor, verifica lo que te digo. Mira el ranking de transparencia internacional. Fuimos el país de toda América Latina que más redujo puestos en el ranking de corrupción. Yo lo encontré en puesto 150 y desde el país en el puesto 120. Todavía demasiado, pero 30 puestos más abajo. ¿Qué perspectivas le ves, y con tu trabajo, y el de tu equipo, a Honduras, Argentina y Venezuela? Rafael Correa Delgado. Bueno, Argentina tiene un gran presidente, un gran ministro, amigo, Guzmán, el pupilo de José Estigle, premio Nobel. Ah. Creo que lo está haciendo muy bien. Venezuela ya es un milagro que sobreviva. Quisieron aniquilarla, quisieron hacer que estalle ahí, ponerle rodillas. Y la economía se está recuperando y muy bien. Creció ya el año pasado, va a crecer fuertemente este año. Controlamos la hiperinflación y modestia, aparte, es por nuestro humilde consejo económico, porque nosotros hemos tenido mucho que ver en todas esas medidas. Y Honduras, bueno, hicimos una visita, estamos conversando para, para ver si nos contratan, pero ya están tomando algunas de las medidas que aconsejamos, ¿no? Por ejemplo, esto las, o sea, en, en Honduras destrozaron el sector público, no hay sector público. Pero, todos son fideicomisos, todos son fondos espe, especiales pues. con plata pública manejada por privado. Todas son zonas libres, o sea, donde no hay Estado, donde hay maquila, explotación laboral, no se paga impuestos, no se controla, nada. O sea, ya la presidenta Xiomara Castro revirtió eh, gran parte de eso, ese fue uno de los consejos que dejamos. Y otro, por ejemplo, eh, ay, se me escapó por ahí el otro que también ya, ya lo siguieron, entonces, bueno... Creo que, bueno, si podemos ayudar en buena hora, pero si van por ese camino, pues no van a poder solucionar todo en cuatro años. La situación de Honduras es extremadamente grave, es un estado destrozado, o sea, ahí sí, destrozaron ya el sector público. El camino por donde vamos nosotros, ellos ya llegaron, o sea, está destrozado el sector público, pero mucho se podrá avanzar en estos cuatro años. Eh, estoy conversando con el economista Rafael Correa Delgado, algo pasó eh, ¿ya, ya, ya recuerdo es que me entró una llamada, la voy a suspender ya. ya recuerdo Ya recuerdo la otra medida que tomaron, suspender los contratos por hora ay, ya. pero qué bruto Correa si se requiere contratos por hora, sí pero cuando pierdes estabilidad tienes que ser compensado con algún otro derecho, Tienen que pagarte más resulta que los contratos por hora no tienen estabilidad y te pagan menos, y eso fue lo que yo encontré cuando llegué sí. también al gobierno no, tengo una explotación laboral. Vamos a contratos por hora, pero paguen más que los contratos eh, con estabilidad. Saludos de Jacqueline León desde Israel, de Adriana Celi desde Nueva York. Luis supliguicha me dice, que si defines asuntos urgentes de transformación en estos momentos para el Ecuador, eso lo quisiera dejar para el final, pero a ver, te voy a meter ahora en el mundo. ¿Cuál es tu concepto respecto a la guerra Rusia-Ucrania? Nunca vamos a estar de acuerdo con la guerra, no, y una guerra ya. ofensiva. Y queremos, queremos creer que siempre hay alternativas, y obviamente fue eh, Rusia la que invadió Ucrania. Tampoco es que vamos a caer en infantilismo de buenos y malos, entonces la OTAN es la buena, Estados Unidos, los defensores de la democracia, cuántas invasiones, bombardeos, destrucción de países han hecho la OTAN, Estados Unidos, y no ha pasado absolutamente nada. Ahora si Putin es el demonio, lo peor del mundo, tampoco vamos a caer en eso, pero jamás vamos a estar con la guerra, incluso como grupo de Puebla, los líderes progresistas de América Latina y de España, que está Rodríguez Zapatero, hicimos una declaración pidiendo que pare la guerra y que se encuentre una solución negociada al conflicto. En términos eh, formales, la guerra está afectando la economía del mundo. Le pregunto al economista Correa, ¿nos aproximamos a un nuevo modelo económico mundial? Puede ser, puede haber resultados indeseables para lo que se llama Occidente, que nunca he entendido bien porque la tierra es esférica. <risa> eh, <risa> sí. Indeseables, ¿no? Con todas las sanciones a Rusia, la han obligado a acercarse más a China, y China y Rusia tienen suficiente poder para hacer, por ejemplo, su propio sistema interbancario internacional, que ahorita todo lo maneja Estados Unidos, el SWIFT te apagan, te, bajan, te hacen clic y te aíslan del mundo. Tú no puedes hacer transacciones, nada, eso lo hicieron a Venezuela, ¿no? Eso no pueden hacer a nosotros y poder de rodillas a cualquier país. ¿Por qué no abusan de eso? Porque van a empujar a buscar algo alternativo. Por la guerra, las sanciones a Rusia han logrado que Rusia se acerque a China y están hablando de un nuevo sistema interbancario mundial. Entonces, algo puede cambiar, yo tampoco creo que cambiará mucho, es un conflicto más en la larga lista de conflictos de la humanidad. ¿Cómo te sientes tú? A ver, aceptemos la, la pregunta de, de Luis Ufiguicha, que me, me, me pareció importante. ¿Cuáles puntos de urgente transformación se requieren en el Ecuador? Volvamos al Ecuador, en este momento, para enfrentar esta situación de crisis. ¿Qué harías tú? Pero, pero se están todos los elementos para salir adelante. Es pura inactitud a e intereses creados, no creen en el Estado, creen en sus negocios y lo que hacen beneficia a su negocio, destruir el Estado. Pero lo que dijo Arauz, que se le burlaron, y lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Europa, lo que ha hecho Bélgica, la pandemia fue un golpe durísimo, pero temporal, no es algo permanente. No es que hubo un adelanto tecnológico, no se utiliza petróleo y no podemos vender nuestro petróleo, y tenemos una crisis estructural que es muy difícil de superar. Es algo puntual se derrumbó, fue un choque de oferta, de demanda por la pandemia, pero ahí están las fábricas, ahí están las plantas, ahí están los brazos de los ecuatorianos, ahí están las necesidades de comida, necesidades de, de vivienda. Entonces hay que reactivar la economía porque las capacidades están ahí. Y el mejor mecanismo de coordinación social y reactivación se llama dinero. Y ese dinero está en Suiza. Entonces era dar mil dólares de bonos, o lo que sea, ¿no? a las familias, para que empiece entonces la familia, compre la tienda, el tendero compre el pan, el pan le paga el industrial molinero, el molinero le paga el agricultor, el agricultor le paga al, al, un fin de semana con su novia al dueño del hotel, y resulta que en esos hoteles que trabajaba la señora que primero recibió los mil dólares, y sigue girando esa plata y se recupera la economía. Se lo hicieron todos los países del mundo, han crecido 8 o 9%, recuperaron ya los niveles prepandemia, nosotros vamos a crecer 2.5% cuando decrecimos 8 9% en el 2020, todavía estamos lejos de recuperar los niveles pre -pandemia. Además, la inversión pública fundamental para el desarrollo. No hay país que se haya desarrollado sin inversión pública, hay tonterías que se dicen. Como nosotros fomentamos tanto, tuvimos la más alta inversión pública en América Latina, no creemos en el sector privado, ¿dónde sacan esa tontería? La mejor ayuda del sector privado es una buena inversión pública, o un buen carretero no trae inversión privada. Totalmente. O buena energía no atrae inversión privada. Educación, o buena la salud, o ECU, la seguridad 1 -1 no, atrae, no atrae inversión privada. O buena educación no atrae inversión privada. Es esa tontería, falso dilema. ¿No? La inversión pública es fundamental para el desarrollo. Tenemos la más baja inversión pública de las últimas décadas, pero creo que no llega ni al 3% del PIB cuando nosotros llegaba casi al 15%. Algo realmente horroroso, realmente escandaloso, teniendo la plata primovilizada en Suiza para revalorizar los bonos que ellos mismos tienen. Entonces, segunda medida inversión pública, eso genera trabajo, genera reactivación, y genera servicios al sector privado para tener más inversión. Tercero, no sean malitos, hay cosas que pasamos como normales, y son escandalosas, se le atrasa el suelo a los maestros, a los empleados de esa del 10 nunca se atrasa en el servicio de lo externo, no hay ley natural que diga eso, eso es supremacía del capital sobre los seres humanos, paguen los salarios, paguen las cosas a tiempo, y verá que esa gente, Gaste en su propio país y se reactiva la economía, pero están haciendo todo para tenerlos estancados. Rafael, si te llamara este momento, eh, Guillermo Lazo, a pedirte su apoyo, frente a la crisis que enfrenta, que le ponen temor hasta su propia estabilidad política, ¿tú le darías el apoyo? ¿Pero en qué sentido? El apoyo por el país. Apoyo político, apoyo político, consejo económico, actuación en lo social, coparticipación en la asamblea. Mira que tiene varias puertas, ¿Ah? ¿eh? Mira que Entonces, tiene varias puertas. El consejo económico se lo estamos dando en esta entrevista. ¿Ya? El apoyo político <ríe> para gobernabilidad y sacar adelante el país. Cuente con nosotros en lo posible. Tampoco vamos a apoyar leyes que quieran privatizar hasta el petróleo ¿La sinvergüencería claro. la renegociación de los contratos petroleros? Cuando menos hay que renegociar esos contratos petroleros es cuando el precio está alto. Alguien puede dudar si el precio está bajo. pero con el precio alto es una locura regalarle centenas de millones de dólares a transnacionales. Pero los ministros de Energía son representantes de las transnacionales. No defienden el interés del país. Entonces, las cosas que sean de beneficio para el país, seguridad, reactivación económica, cuenten con nosotros. Llevarse en peso al Estado, jamás, jamás van a poder contar con la revolución ciudadana. Saludos desde Cayambe, Elizabeth Chilcañán, tierra de Dolores, Cacuangu y Tránsito Amaguaña, como para que lo recuerdes. Eh, ah, no, eh, Conocía Tránsito, por si acaso. Ah, Amigo. cierto. Polo Palacio, saludos desde Estados Unidos, eh, Martín Río Prío, saludos desde Valladolid. Vaya que tenemos... Increíble, extensión. vaya Valladolid, Estados Unidos, <risas> Israel, Cayambe. Imagínate. Estamos realmente bien, sí me siento satisfecho con eso. Rafael Correa, permíteme consultarte en lo personal, voy a lo personal. ¿Sientes que el país se portó ingrato contigo? ¿Cómo sientes frente a una actitud de ingratitud? ¿De destrucción de lo hecho? ¿De destrucción de lo hecho? Ah, eso duele el alma, eso me tiene desgarrado el alma. Ya te digo, mi proyecto vital es mi patria. ¿Cómo íbamos a avanzar en 2007, 2017? Mira, es que las cifras son contundentes. Nosotros convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Hoy tal vez somos el segundo más inseguro. Así es la contradicción. ¿Cómo no te va a desgarrar el alma aquello? Por, por supuesto, propia... tú, tú, ¿y cómo sientes lo que yo hablo de ingratitud? La atresión, por supuesto, dice... siempre duele. Sobre todo la gente que aprecia, ¿no? Finalmente Moreno no era muy cercano y ver la miseria humana que es. Yo creo que está en el vacío de historia donde merece, pero gente que queríamos. Cuando se partió el bloque, yo sabía que se iba a partir, que de 74, pero creía que la mayoría se iba a quedar con nosotros. Ver gente que uno quería muchísimo, que se venía por el primer plato de la ETA. Por supuesto que son golpes durísimos, pero así es la vida. Ahora, en el contexto general, eh, a nivel político, con lo que hicimos en Ecuador, te este soy es objetivo, yo, yo estudio esto queremos que tener 120%, pues no hay ni por dónde empezar. Se hizo en 10 años lo que no se había hecho en 50 años, todos los indicadores lo dicen. El Banco Mundial nos pasó de un país de renta baja, renta media. Naciones Unidas un país de desarrollo humano medio, de desarrollo humano alto. La UNESCO nos evaluaba como el sistema educativo que más avanzaba. Y somos el único país con sistema integral de seguridad de toda América Latina. El Foro Económico Mundial, en su índice de competitividad, nos pasó de los últimos puestos al segundo puesto de infraestructura, solo detrás de Panamá y por el canal de Panamá, y al segundo puesto en red vial, solo por detrás de Chile, cuando Chile tiene el doble PIB per cápita que nosotros. Entonces, ahí está nos da. ¿De qué me dice la gente? No, es que la política no es racional, es emotiva. Error garrafal, sí, tal vez esa es la realidad, pero por eso es su desarrollo, porque la política es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones, es acción colectiva, y esa acción colectiva, quién elegir como presidente, qué proyecto hacer, qué fomentar, educación, salud, etcétera, es lo que nos saca el desarrollo y si en lugar de ser racionales somos pasionales, somos viscerales, ese es el motivo de su desarrollo. Entonces no podemos quedarnos en eso. Lamentablemente es cierto. Nuestra, la política latinoamericana, toda política tiene algo de, de visceral, de pasional. Pero la política latinoamericana tiene demasiado y la gente se no, anda ...por las pasiones y vota contra sus propios intereses. Por ejemplo, esa consulta en que ganó el no, se les dijo lo que iba a pasar. Y luego arrepentido, en la, en la elección de abril del 2000 21, no se les digo lo que iba a pasar. Y ahora todos arrepentidos. Pero así nunca vamos a salir de su desarrollo. Tenemos que ser un poco más lógicos, un poco más calmados, reflexionar un poco más. Eh, e incluso los correísta si en verdad sí. quieren a su patria, porque ni sus hijos pueden salir tranquilos a la calle. ¿no? Si hablas de las elecciones del 2021, te pregunto, ¿cómo quedó tu relación con dos nombres, Andrés Arauz y Carlos Rabascal? Con Andrés no hay ningún problema, estamos bien. Ya. Eh, está en México, bueno, en Panamá, bien, Panamá, está haciendo su doctorado en México, lo vimos otra vez. Y con Carlos Raúl, sí, o sea, quedó bien. Sin embargo, después se lanzó solo por Centro Democrático, entonces de ahí no hemos hablado mucho. Me pareció una indelicadeza, por decirlo menos, pero bueno, eso, él es libre de hacer lo que crea conveniente. Después de todo lo que te ha pasado, y vamos terminando, has hablado del tema en familia. Cómo está Miguelito, Miguel. Muy bien. Cómo están. Eso es lo más importante, hijas? eso es lo que te da fuerza. Cómo han sobrellevado esto, Rafael Correa. Mira, yo he tenido siempre una vida muy dura y sé relativizar. He aprendido desde hace mucho tiempo a relativizar las cosas. Entonces cuando me siento agobiado por toda esta persecución, desilusionado, no, triste, pienso, por ejemplo, unos queridos amigos que tienen una hija una fuerte discapacidad mental, y esos son verdaderos desafíos. Aunque pierdas un hijo, esos son verdaderas tragedias. O la madre migrante que no ve 20 años a sus hijos, para sus hijos una vida mejor. Esas son verdaderas pruebas, que hacen que nuestras cargas parezcan muy ligeras. Entonces, gracias a Dios, el... la familia va muy bien. Sí. Hubo, pro... Hubo problemas eh, de salud muy fuerte en 2018, mira, casi me la mató un carro y otros problemas que no quiero decirlo. Han sido superados. Entonces, eso me da fuerza para enfrentar todas estas pruebas, no Miguelito está muy bien gracias a Dios, mi hija mayor ya se me va a casar el próximo año ah, segunda rica, le va ya le van a hacer su abuelo ya le van a hacer su abuelo <risas> era ahora como periodista está en México la mandó Le Mundo Diplomática México va a México, para hacer un reportaje sobre el gobierno de López Obrador y ella le fascina a Latinoamérica, eso sí me duele Claro. Sí, ya son muy latinoamericanas hubieran querido ir a vivir en Latinoamérica en Ecuador, pero en las condiciones actuales ¿cómo la, se van a arriesgar a regresar? Dígame, señor economista Correa, ¿cómo está la relación con su familia paterna-materna? Hablo de Doña Norma, hablo de Fabricio, hablo de Pierina. ¿Cómo está claro, después con... de todo lo que ha pasado? Con mi mami, no me gusta hablar de estas cosas, ¿no? pero bueno, no vamos a eludir la pregunta. ¿Tú? Con mi mami muy bien, la vi hace poco en Venezuela por los viajes, aprovecho para traérmela cerca. Y... Eh. cuesta muy caro, pero digo... ¿Cuánto pagaría el día que no la tenga para verla un minuto, no? Ajá, Entonces, sí. con mi hermana también, eh, recuerda que es asamblista, con Mauricio sí, sí. las cosas son irreversibles, ¿no? Yo moriré sin hermano, lo que él ha hecho es eh, imperdonable, se ha portado como un canalla, como alguien totalmente ruin. y no hablo más porque yo dije alguna vez que no diré lo directo, que piense mi hermano, mientras viva a mi madre, pero yo moriré sin hermano. Bien, lo dejo ahí, lo respeto, por cierto, lo respeto. Una pregunta que, que la hace frecuentemente el anticorreísmo ampón, como enrostándole a los partidarios de Rafael Correa y como queriendo culparte. Rafael Correa, ¿de qué vives? Te <risa> quitaron la pensión, no es que te permiten ingresos, ¿no? Claro, sí, sí. A ver, ¿de qué vive es que Rafael cosa, Correa? Es que otra cosa chistosa, ¿no? Como no nos han quebrado, somos corruptos, o sea, para... Para no, para no ser corrupto uno debe estar quebrado, pedirle disculpas, Cariana cae eso, eso es la mentalidad de esta gente gracias a Dios trabajo no me ha faltado por supuesto, no he podido comprar una casa un carro, porque todos se me ido en abogados, de hecho ya no puedes ir a, eh, pagando abogados, tuvimos que hacer una fundación, hacer ¿cómo se, eh, ¿cómo se llama esto? crowdfunding y todas estas cosas Pero yo habría gastado unos 200 mil euros en, en abogados ¿no? pero gracias a Dios trabajo no me ha faltado yo no vivía mi pensión vitalicia eso lo daba ya a mi hermana para que ayude a mi madre, ¿no? que vivía con ella. Entonces, por ejemplo, tengo la consultoría en Venezuela, eh, probablemente no salga la consultoría en Honduras, tengo conferencias, doy cursos, tengo, soy miembro director de fundaciones, eh, estoy escribiendo un libro para una editorial muy importante. Entonces, pero mejor que sigan sufriendo los sufridores, ¿no? pero tuve la pequeñez de alma. ¿no? Como nos han perseguido, y no nos logran quebrar hasta económicamente, entonces pues somos corruptos. Buscan justificar sus odios y pierden el sentido común. ¿no? Martín Río Frío, qué vergüenza como dos banqueros se pelean en un país desangrado. Eh, Patricia, Patricia de la Torre, las explicaciones que da Correa, las entiendas que un niño, pero la mafia anticorrista y ayudadora no le da su cerebro y para aceptar otra realidad. Josquizá Fernández, saludos desde Minnesota. No quiero perder a ninguno de nuestros amigos, porque comparten con nosotros esta experiencia de Ecuador Inmediato que es inédita, te cuento Rafael porque no, no ha existido eh, un sistema de medios de comunicación que se atreva a pedir y a vivir de sus lectores, televidentes y amigos el sector privado, después de la persecución con Moreno, no nos apoya en nada absolutamente, pero nuestro público no, ese sí no nos dejó nunca y ahí es cuando me acuerdo de Rafael Correa, periodista te vi en RT. ¿Cómo está la situación con RT después de todo lo que le está pasando a RT y tu relación con ellos? Acá se presume que te votaron y no sé qué. Bueno, en realidad, ¿cuál fue, ¿Cuál fue la yo, situación? Es cierto, mira, también me, me olvidé ese trabajo de RT, que era muy importante. ¿eh? Me pagaban muy bien. Ahora, yo hubiera pagado por hacer eso. Qué lindo que es todo eso, ¿no? Ah, es una belleza, es una belleza. La, la otra cosa, Luis Correa corrupto porque viajé en primera clase, en mi vida he comprado un pasaje de primera clase, pero cuando tienes que viajar a Cuba un viernes para entretener a Silvio Rodríguez y regresar el domingo, por el amor de Dios, tienes que viajar para dormir, cómodamente para dormir algo, más aún uh -huh. cuando tienes que ir trabajando y todas esas cosas, ¿no? En mi vida he comprado un pasaje de primera clase para estar, por eso sufren los sufridores, quieren verlo viajar solamente en flota Imbabura, flota peprilileo, en esa cosa, bueno, a nivel internacional. Este, eh, no, no, yo hice cuatro temporadas con Russia Today se suspendió por la pandemia, pese a que la cuarta temporada eh, casi todas las entrevistas fueron videos, pero no es lo mismo. ya Entonces decidimos ah, esperar que pase la pandemia, firmamos la quinta temporada y empieza el conflicto Rusia-Ucrania, y ya ni siquiera pueden viajar a Europa el equipo de producción. Entonces está suspendido hasta, hasta que supere el conflicto. ¿no? Esto de que lazo llamó a Putin para que me vote. Que, que te votaron. ¿Quién puede creer, creer esas tonterías? No, si hay gente que crea. No, hay gente que, bueno, creer. Ya que cree eso pues, ya hay que tenerles piedad ¿no? Ya, ya no hay que ni preocupar mira, tú me decías algo bueno, siempre me preguntas estos años si ha aprendido algo estos años de la importancia del periodismo Francisco, yo creo que el origen de todos nuestros males es que se ha perdido el verdadero periodismo en el sentido de que son los custodios de la verdad, el periodismo los medios de comunicación le delegó la custodia de la verdad y son los primeros en habernos robado esa verdad y si no hay guardianes de la verdad confiables, ¿dónde están las referencias Entonces te mienten los políticos, te mienten los maestros, te mienten los jueces, te mienten los periodistas, y con mentiras, no vamos a ningún lado. Hay que recuperar el verdadero periodismo. Esa es una tarea, en este momento, extremadamente trascendente para América Latina y para el mundo. Para el mundo. Sí. Fíjate, fíjate que en este momento, en la guerra, el periodismo es el promotor de la principal, eh, del principal nivel de conflictividad. Nadie sabe qué está pasando en la guerra, nadie sabe la verdad sobre la guerra, nadie puede afirmar que conoce cómo está esa situación, en buena medida por el periodismo. En buena Mira, es un problema planetario, pero te sí. aseguro, yo he vivido en Estados Unidos, en Europa, obviamente en América Latina, sí, muchísimo más grave, no hay nada que, ver, no hay comparación con lo que ocurre en América Latina. Acá que te pueden mentir, eh, ser inexactos, pero mentir descaradamente, ese periodista pierde enseguida su trabajo. Allá te mienten y no pasa nada. En mundo, mira lo que está pasando con Teleamazonas, es evidente. Están para proteger a los amigos, protegían al aso mientras eran amigos, para hundir a los enemigos, que ya se pelear difundirlo y en el resto, alguna vez, hasta decir la verdad. ¿no? Entonces, no están para cuidar la verdad, para informar. Y sin eso, una sociedad moderna, su cohesión es la información. Y el compartir valores, la formación, que viene a esa información también. Perdemos lo fundamental. No podemos actuar como sociedad. No hay elección colectiva. No tenemos democracia. Democracia es un componente esencial sobre elecciones libres. Sin verdad no tienes libertad. Solamente la verdad os hará libre Por eso estoy en una iniciativa a nivel mundial para que se reforme la Carta de, de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para incluir la verdad como un derecho humano. Pero si hacemos la Asamblea Constituyente, hay que incluir la verdad como un derecho fundamental constitucional. Nadie nos puede robar la verdad, es un daño enorme que nos A ver, Rebe, te he escuchado tantas veces a lo largo de la entrevista, yo ya iba terminando. Saludos, Ángel Cárdenas, muchas gracias. Saludos, economista Correa de Ángel Cárdenas, Rigoberto Manríquez, igual. Eh, a ver, te escucho tantas veces hablar de la Asamblea Constituyente que me da la impresión de que ese es el plan que tiene la revolución ciudadana, el progresismo en el Ecuador como fórmula para enfrentar el poder. Solo única y exclusivamente la asamblea constituyente ¿cómo la van a hacer de paso? ¿cómo la van a hacer? Lo primero hay que ganar las elecciones. pero suponte que se anticipa la elección, que ganemos la elección que seamos gobierno en un año ¿qué hacemos con el Consejo de Judicatura que tenemos? ¿qué hacemos con la fiscal que tenemos? ¿qué hacemos con el procurador que tenemos? ¿qué hacemos con el contralor que tenemos? ¿qué hacemos con los superintendentes que tenemos? ¿qué hacemos con los jueces que tenemos? ¿qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana que tenemos? Todos lo destruyeron. Y no para poner a los mejores, poner a los peores. Compara una Yori con un Corcho Cordero, con pues una Gabriela Granera. Compara a María Carmen Maldonado, y ahora no sé ni cómo se llama, con presidente del Consejo de Cultura, con Gustavo Ollar, Fausto, Murillo. De, la Sorbona, Fausto ya Murillo. de la Sorbona. Entonces, no hay ni por dónde comenzar, por el amor de Dios. Destrozaron al país y pusieron a los peores. Compara un doctor Carlos Ramírez con un Iván Saquicela Chulquero. No hay ni por dónde comenzar. Entonces, si queremos recomenzar lo más rápidamente posible, habrá que hacer esa asamblea constituyente. Los cómo, los detalles, lo veremos en el camino, ¿no? Pero esto, toda esta discusión es ansiosa si no ganamos elecciones. Pero si ganamos elecciones ecuatorianas, ecuatorianas, la forma más rápida de recuperar la patria es a través de una asamblea constituyente. La destrucción de estos cinco años es demasiado grande y demasiado grave. ¿Cómo agradezco la gentileza de haberme atendido, Rafael Correa Delgado? Por favor, Francisco, a ti. Yo no he sabido que ha pedido entrevistas, sino con todo gusto. Yo te estoy muy agradecido. Tú fuiste con Moreno, pese a la persecución de los periodistas que más claro hablaban. Escuché mucho tus editoriales, oh, eh. con mucha valentía. ¿Cuánta gente se vendió? ¿Cuánta gente claudicó? ¿Cuánta gente se acobardó? Tú no lo hiciste, Pacho. No, por una razón. Hay tres cosas que yo no negocio nunca. Ni mis verdades, ni mis principios, ni mis afectos. Y estaba en juego mis principios. No, jamás. nunca Tú eres como buen economista, eres. no por una razón, estas tres. Que oh. que resultan cuatro. <risa> resulta cuatro? Los economistas, hay dos clases de economistas. Hay tres clases de economistas, lo que sabemos contar y lo que no saben contar. Oye, este, pero mira, <risa> mira lo caro que te ha costado. El público ve saber sí. que te, cerrar, te cerraron de por inmediato. Te sí. quitaron los auspicios. O sea, sí. Esa es la lucha. Porque hoy todo el mundo admira, por ejemplo, a un Emil Solá, en Yoacuzo, en el caso de fue en Francia. Se olvidan que lo enjuició la Fuerza Armada Francesa, perdió el juicio, murió exiliado en Inglaterra y odiado por todo el pueblo francés. Mm. Pero pasó a la posteridad como un hombre honesto, como un periodista que cumplió su deber. Ojalá todos los periodistas tengan ese espíritu, querido Pancho. Hay puestos políticos, periodistas, jueces donde hay que cumplir con el deber a cualquier costo, si no, no escojan ese oficio, no escojan esa ocupación no Rafael Vicente Correa Delgado señor, muchas gracias un a honor. ti Pancho, un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha y a la patria entera, muchas sí, gracias como, por este entorno. y como decimos los escados un buen apretón de mano izquierda, ¿eh? señor siempre, siempre listo, siempre, buena siempre casa listos. gracias